Hola, en este vídeo vamos a aprender o a intentar enseñaros cómo y qué es un widget o un gadget y cómo insertarlo en vuestro blog Primeramente os voy a enseñar algunos ejemplos y su definición La definición, bueno, en Blogger siempre se habla de, de gadget Mirad, aquí tenéis un, he escrito la palabra, yo no sé si lo digo bien o no pero en internet también lo podéis buscar como, como widget. Son pequeñas aplicaciones, pequeñas herramientas que nos facilitan ciertas cuestiones. En vez de tener que programar nosotros el sistema, pues nos los dan ya programados. En este, en este blog, no lo he podido hacer en el de el curso, eh, tengo diferentes. Por ejemplo, aquí tengo un, un chat, aquí tengo enlaces enlaces a, pues a páginas que encontré y que me resultan interesantes etiquetas, las etiquetas nos clasifican los las entradas del, del blog, otro de seguidores, uno que me dice la fecha, un buscador, ¿vale? Por ejemplo, si vemos el, el blog de pues no sé quién es este el blog de LOLI, pues si os dais cuenta todos los gadgets se van almacenando a la izquierda a la derecha, depende de la configuración del blog. No confundáis, por ejemplo, este que os acabo de señalar. Es una imagen, esta es otra imagen, no hace nada, realmente son enlaces que, que los nos quiere mostrar aquí, una foto que le ha gustado. Este por ejemplo, como es una utilidad, que nos da una utilidad, no este no nos da utilidad, simplemente es visual, este nos da utilidad, es un, un gadget. ¿Vale? Aquí tiene otro, enlaces, esto hay que hacerlo porque cuando yo navego por el centro, estos se mueven pero siempre van a estar ahí. Ahora, si yo me meto en una de las páginas, música por ejemplo... Sigue estando aquí este, pero la parte central ha variado. Sigo mirando, no, me voy a la página principal y así lo veis lo bonito que lo tiene. Sigo mirando por aquí y veo uno del calendario. Una foto suya, que esto no es un gadget. Repito, este sí va cambiando, por lo tal es utilidad. Los datos personales, que aunque no cambian, ella lo puede modificar cuando quiera. Es otro aquí tiene uno de archivos del blog para que podamos navegar más fácilmente que buscamos el puzzle, pues aquí lo tenemos en vez de tener que dar vueltas otro que es usuarios conectados páginas de visitas, por ejemplo me voy al de mi compañera Marina la configura uy madre, lo que acaba de hacer Marina la lluvia de estrellas hola, el puntero tiene estrellitas <ríe> Qué trabajazo bueno, aquí tiene o el de, eh, otro contador de visitas el del tiempo otra vez el de archivos del blog vale ya vais viendo que se pueden poner diferentes, el de seguidores a ver, ¿quién está aquí? <risas> madre mía Sara bueno bueno, vais viendo ya no tiene más, se pueden poner aquí aquí, pero también se pueden poner aquí abajo en el fondo, ¿vale? que si sí, quisiéramos poner aquí más de ellos podríamos, y también este que es importante, este es otro gadget que se llama páginas y este se usa bastante. Bueno, una vez visto los diferentes tipos que hay, os voy a decir por dónde entrar o por dónde se ponen eh, de dos maneras. Vamos a ver, que no veo bien la pantalla. Ahí está, que meter otra vez. Lo normal es que me aparezca por aquí. ¿Os acordáis del, de esta página? voy a cerrar esta, si yo me voy a ver blog, aquí me debería aparecer acceder, no sé si es que me he salido o sea, me debería aparecer nueva entrada diseño y salir al darle a diseño me sale diseño y me tengo que ir otra vez a diseño ¿Vale? no me he salido, pues está aquí mi perfil, pero bueno una vez que le dais a diseño tenéis unos gadgets que son fijos, que no podemos modificar, si veis aquí aparece esto gris que es para moverlo de un lado a otro pero estas dos son fijas en todos los blogs ¿Vale? se pueden editar pero no se pueden ni borrar ni, ni mover este, por ejemplo, las multicolumnas que son las páginas que os decía antes las puedo poner aquí o las puedo poner abajo del todo ¿Vale? yo las dejo ahí puedo coger y decirle... Mmm, este por ejemplo, no sé qué es, bueno el buscador de blogs, le puedo editar y decirle que lo elimine, me lo cargo y desaparece, bueno ya vais viendo que aquí puedo añadir gadgets y aquí abajo puedo añadir gadgets, vale lo voy a poner voy a añadir uno por ejemplo aquí, esta es la, una de las formas la, la forma más sencilla, le doy a añadir, me sale los gadgets que tiene el blogger por defecto los más útiles son estos. Yo me he metido mil veces por aquí a ver si hay algo y son cosas muy raras que no tienen demasiada utilidad. Vale, estos vais, los vais viendo para acá, ver si os interesa alguno. Podéis ponerlo desde aquí y hay algunos que son muy útiles. Para mí, este es el más útil porque este vale para cualquier tipo de gaches de internet. Que esto lo veremos ahora después. Pues no sé, por ejemplo, no sé qué me falta en el blog, no lo he mirado. Le voy a decir que me añado el perfil. El perfil que tengo yo este que tengo yo aquí, mis datos personales, le digo más, me viene el título como datos personales, mostrar información sobre mí o no, igual, pero ya que lo pones no tiene mucho sentido y la ubicación, yo la dejo desmarcada. Bueno, una vez que le doy, se me guarda aquí, ¿vale? le doy a guardar disposición, y me dice, tus cambios se han guardado, me voy a ver blog, y aparece y me no aparece, muy bien, le voy a, voy a actualizar la página bueno, voy a ver qué ha pasado sigo teniendo problemas con el acceso aquí, a ver, editar datos personales, mostrar información guardar, guardar disposición ver blog Tampoco me aparece esto de aquí. Voy a probar otra cosa. A ver. Este sigue siendo el anterior. Voy a cerrar esto. Perdón que os haga perder el tiempo. Añadir gadgets. Voy a hacer por ejemplo... Entrada destacadas. Muestrar el título de la entrada, mostrar un fragmento del texto y mostrar una imagen, si es que la tiene. Seleccionar una entrada destacada, últimas entradas publicadas. Vale, le voy a guardar. Esta entrada destacada aquí, Le voy a guardar a disposición. Ver blog. Últimas entradas destacadas, ha aparecido aquí. Vale, como la última entrada destacada es esta, pues tampoco es un blog que tenga mucha, mucho movimiento. Voy a añadir otra. No sé qué ha pasado antes con la información. Archivos de blog, cabeceras, imagen. Pues una imagen, no habéis visto todas las que tienen, no tengo ninguna preparada. Etiquetas, páginas, esta es la que aparece aquí arriba. Estas son las páginas. vale eh, Vamos a ver, una otra lista de enlaces, a mí esta me gusta mucho le doy a añadir el más pongo lista y aquí tengo que empezar a poner urls vale, ahora he cerrado lo de la clase de los movimientos de los cohetes mal escrita, a ver si lo encuentra Venga, le doy a copiar me voy aquí donde está el gadget que me lo he cerrado, aquí Lista. Le digo pego aquí la dirección y pongo aquí Marina con minúscula que solo tengo una mano estoy sujetando el micrófono. Marina. Todo tecnología punta. Y guardar. Le doy a guardar disposición y ver verlo. Otra vez a F5 para actualizar. No vaya a ser que y me va a tocar empezar otra vez. Control.